lo que vamos a hacer es a colocar jugo de mandarina dentro de la bolsa Ziploc y lo vamos a sellar sin dejar nada de ahí vamos a hacer esa colocarla dentro de otra bolsa ziploc y llenar la bolsa con hielos Que bien, que también como podamos. Ahora tenemos todo el hielo y lo que vamos a hacer es a congelar el jugo con el hielo. Pero el hielo no está suficientemente frío, así que lo que vamos a hacer es a hacer que el hielo esté más frío. Y para esto vamos a bajar su punto de fusión, agregándole un montón de sal, lo cual va a hacer que el hielo se derrita y congele el juguito listo, ahora vamos a cerrar bien la bolsa vamos a mover bien, vamos a agitar bien. a meternos en una toalla, si ¿Sí está demasiado congelado, y hacerle, y moverle de un lado al otro, moverlo muy bien. <risa> Después de 10 minutos, todo el hielo se habrá derretido y nuestro jugo se habrá congelado. Todo el jugo le habrá transferido su temperatura al hielo. Lo que vamos a hacer es a secar esto un poco para quitarle la sal. Y que no quede tan salado como mi hermana. Y ahora, lo que vamos a hacer es servirlo. Queda una deliciosa nieve de mandarina o el naranja o lo que quieran. Completamente natural, sin sabores artificiales. ¡Delicioso!